Damas y caballeros, tengo el gusto y el honor de presentar a un grupazo. ¡Incuro! ¡Incuro! ¡Incuro! su especie, puro carisma, con un ganuto entre los dientes, metido en el papel, el tipo duro y poca mente, con su disfraz del bien, va ¡Suscríbete Sirenas, será mejor que no andes cerca Porque esta noche me parece que va a haber tormenta Tiene el mundo a sus pies, pero su ética está en venta No hay nadie que se arrepienta Y tiendo un donde para hacerse ordear. Sí, hombre oh, presente Y anda suelto por ahí Y anda suelto por ahí Y hay que frenar el mundo de este genio absurdo Ya estoy de sus manos yo estoy del luto, en esta en su sofá, apunta y dispara, y vuelve a empezar. Y hay que frenar el luto de este genio absurdo, ya soy harto, ya soy harto, mientras yo estoy jodido.